Déjame dar una aclaración. Los supermercados son los únicos establecimientos que dentro de las medidas tienen autoridad para autorización para abrir, eh, pero también hay que tomar en cuenta. Hay que llevar el protocolo de distancia y de cantidad de personas al entrar. Hay que hacer la fila afuera con una distancia, no aglomerarse porque caramba, la gente tiene que saber que debe de tener una distancia de entre uno y otro. Y también que al entrar no se desesperen. Tienen que hacer la fila porque es la única manera que se puede evitar más contagio Y recuérdense que el aire recicla y eso puede ayudar okay, a limpiar el ambiente, pero también puede hacer que se mantenga y se contamine uno. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso. Muy bien, vamos a, vamos a continuar con los WhatsApp. Me excusan que estoy mirando para acá, lo que pasa es que tengo el monitor aquí detrás de mí. Sí, eh, Rufina, bueno, ya, ya leímos a Rufina, vamos con Paulina Alberto, de este, Cristo Rey, en San Francisco. Y dice, hola, buen día. Eh, el señor está enojado con la humanidad, pero tenemos que tener fe, todo pasará. Le habla Marisol de Cristo Rey. Eh, pero no creo estamos, que Dios sea un Dios de, de, venganza de, de, de venganza Natalie del sector San Martín en San Francisco dice buenos días eh, las medidas tomadas es necesaria pero son muchas madres y padres de familia que tenemos que salir a trabajar el día a día tenemos y, una llamada y, ya, ya, ya. bueno la gente que por favor trata de escribir un poquito más claro tenemos una llamada buenos días buen día bueno, parece que se cayó. No, vamos a ver, vamos a ver. Parece que se cayó. Hello. Porque, eh... A su orden. Muy buenos días. Eh, para hacerle una denuncia sobre los empleados de Grupo Ramos. Que nos estamos exponiendo demasiado. Ellos no están cumpliendo el protocolo que se dijo. Eh, es tanto así que ayer domingo o sea, supuestamente ¿dónde se le acabó la denuncia? mascarilla. La denuncia, ¿dónde es? El Grupo Ramos, el Grupo Ramos. El Grupo Ramos. Sí, no está siguiendo el protocolo, ¿usted trabaja allá? Sí, señora. ¿Qué sí, Lo que está pasando es, ellos, ellos decían que el protocolo se iba a cumplir correctamente. Y que las personas iban a entrar de cien en cien. Y uno por familia, pero no están cumpliendo. Y aún así, la mascarilla y los guantes se agotaron. Ayer no nos dieron a ninguno. Eh, nos estamos exponiendo demasiado porque está entrando demasiada persona y nosotros sin guantes y sin mascarilla es eh, un peligro total. Esto no es posible. Salud pública, atención. Esto no es posible. Mire, eh, vamos a definir y aclarar lo que dice el amigo. Nos llama un empleado del Grupo Ramos, hay que decirlo, eh, según la llamada que le hace la Sirena, el Grupo Ramos, la Sirena en San Francisco, no están siguiendo el protocolo que se supone que se debió de establecer, eh, eh, no están permitiendo eh, las entradas como se estableció para el cuidado y, y la protección de los ciudadanos, Dice él que se terminaron las mascarillas, los guantes que ayer debieron de trabajar sin esta protección vital para el que está teniendo mucho contacto, que es obligatorio, eh, eh, o sea, o es necesario que los supermercados estén abiertos. Y están expuestos los miles o cientos de, de empleados que trabajan en el Grupo Ramos y la gente que entra, miles de gente al día. Nosotros estamos en nuestra casa, pero hay una magnitud de gente que está en los centros comerciales y que ellos de manera... Eh, vamos a decir, eh, no sé si sería irresponsable porque hay que confirmar la veracidad de la llamada, pero esto no es posible que suceda, vale. muchachos. Y tenemos otra llamadita ahí, no sé si quieren, la pasamos. Y... Eh, ¿la, la, bueno. ¿La tienen allá o, o pasó esta que la tengo tenemos eh, buen día. Un uh -huh. momentito. Uh -huh. eh, sí, es para comunicar. ¿Aló? Uh -huh. ¿Sí? sí, la escuchamos ajá, ah, que esas medidas pudieran ser más drásticas, tú sabes los colmados que hay abiertos donde entran, se aglomeran cinco y seis gente, ahí se pueden infectar los que vienen colmado, los que llegan, esa compañía, andan esos muchachos en esos camiones que llegan, salen a las cuatro de la mañana, 5 de la mañana de su casa a trabajar, como la, como la compañía de Corripio que no, no ha cerrado su puerta todavía, y esos muchachos tienen que andar eh, para Samaná, Nagua y todos esos sitios para allá, exponiéndose, eh, exponiendo eh, su familia también. Muchachos que tienen todo, tres, cuatro muchachos, y su, su esposa y su papá a veces y cosas. ¿Tú ves? Que pudieran ser más consecuentes, más conscientes, ¿tú ves? Ya pudiéramos cerrar, eh, por ejemplo, lo colmado. Vamos a poner por una semana a ver qué pasa, porque ahí hay mucho contacto en, entre los comunes, la gente los supermercados y toda esa cosa. a ver qué podemos hacer porque esto está grave grave, grave, de verdad, esto no es un juego gracias mira eh, muchísimas déjame gracias explicarle, déjame explicarle algo Corripio no es solamente electrodoméstico Corripio en principio es una gran abastecedora de alimentos porque es un importador distribuidora Corripio representa las principales marcas eh, que hay en los supermercados de consumo masivo y es posible que esos transportes estén llevando mercancía a los supermercados que se están abasteciendo ahora, ciertamente tienen que tomar las medidas del lugar y tenemos una llamada que, buenos días buenos días, Dios les bendiga a todos con eh, respecto a la que iban a, a dar alimento, hay sectores que son pobrecitos, hay personas inválidas, envejecientes, que no tienen que comer, parejas de viejos que viven solos. ¿Cómo va a ser el gobierno con esa gente? Porque en el sector estima la vinieron una gente dando raciones de comida calladita a alguno, a lo del gusto. <risa> ah, en <terrible>. de, de, <risa> el plan social, usted vio que eran la, las, las bolsas, las fundas. No, no fue en el plan social, fueron un carro que vinieron calladitos. Bueno, porque si no son... Ah, bueno, líderes, se, pues se, seguro, personal no de manera privada. Pero lo ideal, que el que vaya a dar ayuda, pues que identifique a lo más necesitado. En momentos como estos que necesitamos eso. Los líderes comunitarios saben quiénes son las personas que más necesitan en las comunidades y en los sectores, en los barrios. Ellos son los que deben identificar y hacer ese listado para en el caso hipotético de que esta situación continúe bueno, pues ir en auxilio de esa persona, y a propósito de lo que decía el señor de la llamada ahorita con relación a, a la situación del de, de, de, de grupo Ramos, en los colmados estuve ayer en un colmado, no se están tomando la, las precauciones por ejemplo, usted ve que el colmadero no tiene no tiene mascarilla, usted ve que el colmadero no tiene guantes, o sea, el, el, el mercader o el, o el colmadero más bien Coge el artículo, lo entra en una funda y se lo pasa a usted. O sea, ¿quién me asegura a mí que ese colmadero no está contaminado, o sea, no está infectado de la enfermedad y ha estornudado encima de esa funda? O sea, ha estornudado en la mano y me está pasando eso a mí eh, eh, eh, contaminado. Naturalmente, cada vez que uno va a salir, ya sale con sus mascarillas y sale con su guante. Pero debería exigírsele a cada uno de los colmaderos y a la gente que está vendiendo comida. Y a la gente que está en los supermercados que se pongan guantes, que se pongan sus y el mascarillas. El ProConsumidor consumidor debería hacerse el llamado también, que salgan a los colmados. Bueno, ¿había, había que preguntar si el consumidor está. Porque yo no, no creo no, que hayan salido por de ningún lado. No hemos visto nada. Vamos a tratar de Mira, salecer, vamos a tratar de eh, llamar eh, a ellos. Ciertamente que, que todo esto está causando una ansiedad de compra compulsiva. Yo creo que debemos de tranquilizarnos y empezar a consumir lo que ya compramos. Y en caso que ya tú te abastezcas y se te acabe algo, utilicemos los delivery. Que sean ellos que te lo traigan a la casa y con una distancia te lo dejan ahí, tú le entregas el dinero y es más fácil. Tú sabes que ayer Así yo fui y, y yo compré eh, platos plásticos eh, vaso y otras cosas que vienen en funda y lo primero que hice fue desinfectarlo, lo lavé todo miren y, una de las medidas Francis, bueno uh -huh. termina para la colaboración y entonces eso garantiza como es también como me expuse mucho eh, salir a, porque tengo a papá y a mami en la casa aunque mi hermana está allí con ellos en la cuarentena pero tengo que ir a llevarle o a buscar lo que sea entonces yo no voy a... me quedo fuera yo no le llevo trato de no entrar Rubia. directamente tenemos si una llamada, después. tenemos buenos días tenemos una llamadita en el canal buenos días sí, no, no vamos no a ver. condiciones vamos. Eh, esta mañana yo tengo una preocupación y es que nosotros somos, digo, pobre aquel que no tiene a Dios en su corazón, pero somos de clase que, que aunque sea podamos tener algo, comida, pero aquellas personas que no tienen que comer, como personas, yo soy una persona de, de que yo a la clase social, como estaba diciendo Jan Jan, que uno que lo identifica, ¿qué hace uno con identificarlo? ¿qué hace uno con identificarlo? Si, si uno lo tiene identificado y lo primero que dijeron fue que le iban a llevar comida, a, a, a que aquí iban eh, a distribuir comida en eh, eh, eh, cocinada y que, que fueran, cuando yo he llamado a varias personas, los que me han dicho, sí, doctora, pero mire, eh, se va a dar comida, el plan social de la presidencia, ¿cómo la persona que están lejos? Lejos, que no tienen ni un motor, que son personas pobres, que no tienen 10 pesos para moverse, o tan demasiado lo van a comer, lo van a comer porque yo misma conozco un grupo de personas. Déjame bajar el televisor. te escuchamos doctora, te escuchamos doctora, te escuchamos doctora, te escuchamos doctora, te escuchamos, doctora. Bueno. al parecer se, se desconectó, eh, es muy difícil, hay eh. ella muy afligida y todo, porque es una situación muy complicada por la que estamos pasando y en este momento más que nunca nosotros necesitamos de políticas bien definidas para ayudar a esas personas tan vulnerables sería, bueno, de... ¿Sería eh... bueno que Yayan conectara con Mildred Sánchez a ver si ya recibieron las las raciones que tenían que, que recibir aquí en la provincia de Duarte y si ¿cómo se, cómo se está se haciendo ser, el trabajo sí. ¿eh? cómo se para va a hacer que... esa es la preocupación mayor ¿Cómo? ¿De qué forma? No podemos aglomerar gente. Mira, Voy a intentar que... hacer contacto con Mildred ahora. Mira una cosa. Yo le estoy diciendo, no debe ser tan difícil. Ya hay personas que están dispuestas a hacer el servicio. A esa persona darle todas las condiciones para que puedan hacer el trabajo. En las casas colocarle las fundas o lo que sea en la puerta y que cada quien las recoja, no que se vayan a aglomerar a un punto. Sí, si eso bien. sucede, que la gente empieza a aglomerarse, un sí, sí. paralizar e irse, porque hay que tomar medidas. Tenemos una llamada. ¿Tenemos una llamada eh? Buen Buenos días. Día. Buen día. San Francisco, más eh, disculpe, repítanos, repítanos ¿Quién nos habla desde dónde? De Francisco Alberto Sedano, Desde Arenoso, El Aguacate Saludos Francisco, cuéntanos ¿Cómo está todo por allá? Saludo. Eh, yo lo estoy escuchando de temprano no, no y una sé. de las preocupaciones que yo tengo es esa, la que ustedes están hablando ahora mismo de la entrega de raciones eh, Ustedes saben que aparte de que estamos como quiera en, en esto los políticos no dejan de ser políticos y, y la campaña nunca se acaba por más que uno quiera mediarla entonces yo propongo que las raciones se den, se le den a los párrafos de las iglesias a los pastores y, y la hagan en combinación con los con los directores de juntas de vecinos se aglomerarán ellos solo en las iglesias y ellos la, la darán por sectores o la darán por calles y las personas no tendrán que salir de sus casas, así evitamos de que la mano política realmente trate de de, de, de pescar el río revuelto. Y otra cosa, a Jolay y la, las autoridades tomen un cartel en el asunto, como dice la una persona que llamó, que debería de hacerse también las redadas en el día, porque las personas salen a contaminarse en el día y en la noche van a donde, a no contaminar sentido, a su familia. Entonces eso no tendría ningún sentido de solamente hacer arregladas de noche. Por ejemplo, aquí en el aguacate la persona está como si esto no existiera, como si fuera una rela un relajo. Se, se guardan en, el en la noche y en el día están sentados en las esquinas, en, en la chercha y, en y etcétera, etcétera. Y así no eh, se debe. Sería bueno que gran... el Gracias se al amigo televidente. Se se sería bueno que el amigo se hiciera un videito y lo mandara al canal. Al WhatsApp para ver cómo es que la gente, fíjate algo, ciertamente que he visto personas que si están los trabajos eh, cerrados y no trabajan en supermercado, ni en farmacia, ni en clínica, ¿qué hace caminando? Yo vi ayer varias personas caminando la ciudad. Yo tuve que ir a otra farmacia Ajá. a buscar un medicamento y Ajá. en eso me la pasé y vi. Dios, ¿y qué hacen esta gente caminando? ¿Para dónde va? A menos que fueran a una casa de un familiar o lo que sea, pero yo creo que en estos momentos. Es que no, no son momentos no para visitar a familiar, amigo, a nadie. No es momento para estar haciendo visitas. es no, sí. estar en su casa. O sea, en qué tan casa. difícil de entender okay. la situación que está viviendo el mundo. Dios mío, sistemas de salud de Italia, Estados Unidos, Trump, lo dijo. O sea, van a colapsar. Nuestro sistema de salud es deficiente, siempre lo ha sido. Nosotros no vamos a soportar lo que ha estado pasando en otros países y lo que se supone, según las estadísticas de estos primeros días, podría suceder en la República Dominicana. Y algo que molesta y que indigna, y por eso es que dicen, ah, no, que no lo pueden politizar. Pero ¿cómo no politizarlo si cuando ahí queda demostrado la ineficiencia y la deficiencia de un gobierno, no solo de Danilo Medina, porque este tiene, eh, si no los pasados, tanto Hipólito Mejía como Leonel Fernández. ¿Cómo tú crees que es posible que ayudas económicas que se le busca llevar a gente necesitada, esas ayudas es mayormente a los viejitos, es a las amas de casa, es a las personas de sectores vulnerables que llega a ese plan de la presidencia? Pero ¿por qué hacerlo de esa forma donde todo el tiempo hemos criticado el hecho de tirarle una funda de comida a la gente como si fueran animales? Ahí queda demostrado hoy día que el gobierno no tiene una logística para llevarle una fundita de comida decente a la gente que lo necesita. Mira, una hay, algo que aquí hay una llamada. Sí. Vamos a ver, buenos días. Sí, buen, buen día. día. Francis. Si sí, te escuchamos, sí. Francis. te escuchamos. Yo quiero te... saber sí. tiene. Bueno, parece que se está cayendo. Se, Miren, señores. Se está cayendo. Mire, señores, hacer la llamada, por favor. Es importante la población. Ah, está ahí. Está ahí pero no se escucha. ¿Se escucha? Sí. Bueno, bueno, ya me bueno, la llamada nos está escuchando. Sí, miren, eh, la población nos está pidiendo todo. vía, vía privada que especial. hablemos sobre la situación de Pedro Quiero Fernández. Es importante quién, decirle si a la, la población que Pedro Fernández se encuentra recluido en una situación un tanto delicada mm -hmm. en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Eh, y efectivamente... Eh, nuestro periodista y compañero de, de Telenor, Pedro Fernández Según las informaciones de sus propios familiares Sí dio positivo al coronavirus De manera que eh, es la información que tenemos de último minuto de Ya incluso fue publicado en, en, en, nuestras, en nuestras redes eh, Que Pedro Fernández dio positivo al coronavirus Y se encuentra en estado delicado En la ciudad de Santiago de los Caballeros En el caso del de periodista Vladimir Paula eh, él sí se encuentra en estado eh, eh, con una gripe, ¿verdad? Pero no se ha determinado que él tenga el coronavirus. De hecho, ya se hizo algunas pruebas que salieron negativas, no del coronavirus. Y él incluso colgó un video en sus redes sociales donde él explica que él ha estado aquejado de salud, pero que no tiene hasta ahora, hasta el momento, eh, la, esta enfermedad del coronavirus. De manera que la gente que hizo de manera eh, despiadada, este este audio, una persona que, que puso a rodar un audio donde se dice que, es, que Vladimir Paula, sí no eh, fue. que puso a, a circular un audio donde, donde se escucha que ella afirma que Vladimir Paula estaba contagiado del Salud, coronavirus, guay, hasta el momento eso no es eh, eh, verdad, eso no ha sido confirmado él sí se encuentra un tanto aquejado de salud, porque debemos recordar a la gente que también hay eh, H1N1 en la República Dominicana. y muchísima gente, es, un, es una afección parecida a la del coronavirus y por eso muchísima gente se confunde. Pero hasta el momento, Vladimir Paula ya se, ya mira, COVID, no se está llamando eh, Odile salud. Si nos está llamando. Odilis, por favor, llama, porque entonces se nos cae la conexión, porque es vía Skype. Llama al 451-3381 sí. 81 para escucharte y saber qué, qué opinas a, o que nos quiere dar algún... Aquí tenemos una, una llamada aquí, en el teléfono. Buenos días. Vamos. A ver. Buenos días. Eh, sí. Yo me llamo y yo soy de San Francisco Macorís vivo en el Capacito. No ha salido en la noticia, pero se rumora en el barrio que un señor y su hijo tienen el, el coronavirus y el señor falleció ayer. Sí. Entonces... Sí. Eh, eso es lo que se es rumora por el barrio. No sé, no, o sea, no lo hace Mira, no, en ese no, sentido, miren. sí tenemos la información. Sí. Muy bien, Yo muchas gracias. Señor, sí, es eh, una cierto, persona eh, creo muy que... querida, padre de, de una amiga. Y sí. No tenemos la información oficial todavía de salud pública, por lo tanto, no podemos hacerlo. Sí. Pero se entiende que es eso. El, el hijo está interno, Kelvin, y esperemos que pueda mejorar. Es muchacho joven, fuerte y sano. Entonces, pero no podemos emitir información porque Salud Pública es la única autorizada de esto. Tenemos varias llamadas en el canal y en el celular. ¿Tenemos, eh, vamos a darle prioridad a la del canal que tienes ratito. ¿sí? Sí. ¿Sí? Esperen un segundito ahí. Buenos días. Yo quiero que me pasen a de mañana, por favor. Si estás en el aire, amor. Mira, ¿no? mi amor, yo considero que el gobierno la única solución es eh, tratar de conseguir el interferón a Cuba, que él puede hacerlo, así se le aplica el medicamento a todos los que están infectados y así se soluciona el problema. Eso es lo que yo creo. Gracias, ahí está. Habría que ver. Que te ah, eh, Carolina, y amables televidentes, si se fijan en la medida que va pasando los días aún el Estado dominicano o el pueblo dominicano no ha comprendido la magnitud de lo que sí. está pasando sí. y eso hace que sí, un segundo, personas ¿no? se encuentren haciendo actividades en la calle y, y es lo que nos, eh, lo que es peligroso porque somos los transmisores, los transportadores del virus entonces ay, ay. Si no se toman las medidas Si no sale uno solamente A comprar lo que necesita La casa No puede haber tránsito de varias personas De un mismo hogar Francis, Tenemos a Odilis Hidalgo en la línea ah, vale. una llamadita en el celular Maldito, a Vamos a pasar a Buenos días Odilis Sí, buenos días muchachos eh, Agradecerle a ustedes que aún Con esta pandemia Estén trabajando para todo el público Mira nos preocupa mucho al sector salud que el gobierno haya autorizado solo dos laboratorios para hacer las pruebas, Amadita y referencia. Resulta que causa mucha pérdida de tiempo el que los laboratorios vayan a hacer de la prueba a los que posiblemente estén afectados. Hay que esperar un tiempo para aislarlos hasta que dé positiva la prueba. Entonces, la mayoría de clínicas grandes de este país tienen su laboratorio propio. Si el gobierno autoriza que los laboratorios que están certificados en cada clínica, no que le dé a cada laboratorio que hay por ahí en los patios, no, pero a las clínicas que están certificadas con sus laboratorios y a laboratorios que tengan otros nombres que no sean referencia llamadita, yo pienso que le podemos hacer un gran trabajo al país. Otra cosa, las clínicas privadas en San Francisco de Macorís, todas están llenas en sus emergencias. La gente está acudiendo por un simple catarro y es verdad, la gente está en pánico, pero se le ha dicho una y mil veces que si no tienen esos síntomas de fiebre, tos, que se le han eh, indicado pruebas de influenza, que no llenen las emergencias. Que nos dejen para la gente que realmente está enferma. Porque nuestros médicos, nuestras enfermeras, el personal de apoyo, de limpieza, de laboratorio, señores, están agotados. Y estos solamente son cuatro días de cuarentena que tenemos. El virus está en pico. O sea, que en esta semana van a surgir nuevos y más casos. Entonces, por favor, manténganse en su casa. No salgan. El que no tiene, como dijo Francis, que salir a buscar de medicamento a su papá o comida, no salga, no ponga en peligro la vida de otros y, sobre todo, no colapse el sistema de salud. Si usted no me cree, póngase a ver las noticias de España, de Italia. Señores, esto no es un juego. Así es que, por favor, desde aquí también hacemos un llamado al gobierno central que autorice a otros laboratorios para que puedan hacer las pruebas. Sea más efectivo el servicio. Gracias, Audilis. Muchísimas gracias. Muy válido sí. todo lo que has dicho. Eh, tenemos una, una llamada aquí vamos a eh, ver. en el teléfono. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, parece que se cayó. Buenos sí, días, está ahí. Bueno. Bueno, Bien. podríamos ir con WhatsApp. Eh, tenemos que cumplir con WhatsApp. Sí, vamos, vamos a ver el WhatsApp. Muchachos. ¿Qué nos dice la gente? Vamos a recordar la pregunta del día eh, a los amigos televidentes. Ponemos la pregunta del día en pantalla y la recordamos y establecemos conexión con WhatsApp. Mírala ahí en pantalla. ¿Considera usted, son suficientes las medidas que el Estado Dominicano está tomando para detener el contagio de la, del coronavirus COVID-19 en el país? ¿Han sido suficientes? ¿Qué nos dice la gente, Yerjan. Vamos a ver, vamos a ver abajo, muchachos.